Pasado el mediodía del domingo 20 de febrero, las imágenes peregrinas de San Nicolás de Tolentino y San Antonio de Padua salen de la ermita ubicada en el barrio de los Tigres. Ahora será la mayordomía de San Antonio que encabeza la familia Barrera Pérez, quienes cumplirán el compromiso de poner la bandera de San Nicolás de Tolentino peregrino. Inicialmente se realiza una oración para pedir licencia y salir en procesión hasta la capilla abierta para la celebración eucarística. Dentro de la celebración eucarística se hace la bendición de las banderas que se utilizarán en el ritual que tiene como objetivo principal la fertilidad de la mujer la tierra, la flora y la fauna en los cuatro puntos cardinales en la tierra. La fiesta da inicio ocho días antes con una peregrinación de varones a los cerros de Gilotepec y a Jacuba para traer flor de encino, la cual utilizan para confeccionar rosarios, adornos y brazaletes que se utilizarán en la ceremonia, los cuales también son bendecidos en la Santa Misa. Al finalizar la Eucaristía, se inicia el peregrinar, ahora con destino, a la ermita del Santo Patrono, San Nicolás de Tolentino Peregrino, ubicada en el barrio de Tashuadá. Al paso por las calles, los chitas invitan al pueblo a vivir esta tradición que de generación en generación va prevaleciendo. いやいやいや llegar a Tashwadá serán los mayordomos de San Antonio de Padua y el padre Juan Diego Pérez Hernández quienes cortarán el listón inaugural del majestuoso tapete de aserrín y será bendecido hasta arribar al altar. De igual manera se realizan oraciones y alabanzas a los santos patronos y se pide licencia para por la noche dar continuidad al rito de la fecundidad. nuestro oh, dios es rico en misericordia y permite que los santos nos den testimonio de vida cristiana para imitarlos e invocarlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te vamos a pedir por los mayordomos fallecidos, es... Fausto Hernández. ¿Y quién? Manuel Barrera Calva. Manuel Barrera Calva. Manuel Barrera Mera. Ellos fallecieron a, a causa de la pandemia. Y por todos aquellos mayordomos que ya no están con nosotros. Pero desde donde ellos se encuentren, ellos nos han de proteger y nos han de ayudar. Te pedimos también por Marcos Ortiz Pérez. Le pedimos a nuestros patrones por ellos, ya que ellos están tan cerca de Dios, rueguen por todos nosotros. También vamos a pedirle a Señor San Antonio, a Señor San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, la bendición y la protección para, para todo su pueblo de Mischiagüera. Vamos a pedirle por cada uno de los que estamos aquí presentes también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así es como pasadas las seis de la tarde se inicia con la danza o baile por parte de la autoridad del pueblo con la bandera, la cual tiene un símbolo de cruz. Después de danzar jubilosamente y brincar con la bandera hacia la entrada de la ermita, acompañados por los chitas, quienes hacen comentarios alusivos a las personas que acompañan. Después la bandera pasa a otra persona, hasta terminar con los presentes en pasar la bandera de mano a mano. La mano genera energía. La bandera se coloca en un mástil cuya base representa los cuatro puntos cardinales y está frente a la ermita. Se coloca lo más alto posible para que la energía que se tiene se una con la fuerza espiritual. Esto se logra en un lapso de siete días, que es lo que dura la bandera en el mástil. Es un vestigio que conservamos de nuestros antepasados un antecedente histórico y que es una ceremonia de fecundación y fertilidad única en el mundo. Es un orgullo para nosotros como mixquiahualenses conocer y ser parte de esta tradición para transmitirla al mundo entero de generación en generación. <risa> Thank you. bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman al que te golpeen una mejilla preséntale la otra al que te quite el manto déjalo llevarse también la túnica al que te pida dale y al que se lleve lo tuyo no se lo reclames traten a los demás como quieran que los traten a ustedes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 cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos por Jesucristo. de ver, está Santo. Amén. Decimos juntos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo ten, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Nuestro Dios es rico en misericordia y permite que los santos nos den testimonio de vida cristiana,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 Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor San Antonio de Padua, Señor San Nicolás de Tolentino, Padre Jesús, Santa María de Guadalupe, te vamos a pedir por los mayordomos fallecidos: es Fausto Hernández. ¿Y quién? Manuel Barrera Calva. Manuel Barrera Calva.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 sufriendo por esta pandemia. Vamos a pedirle también por todos los niños enfermos de cáncer. Vamos a pedirle por todas aquellas madres abandonadas en los hospitales, por su familia. Padre nuestro. También vamos a pedirles porque... El día de hoy vamos a poner su bandera de Señor San Nicolás. Vamos a pedirles la licencia para que ellos nos, ellos nos ayuden para que dentro de ocho días la quitemos y la entreguemos a su nueva mayoría. Vamos a pedirle con mucha fe y fervor para que ellos nos los concedan. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.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 Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio. El Espíritu Santo. Amén. A ver, miren, antes de que les diga del castillo, están todos, todos invitados, caballeros, para que al rato nos acompañen. Miren, ayer se puso la bandera muy noche. El sacando este no, no, no, no, no, no. San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima la licencia para que ellos nos concedan con ella y con esa misma alegría la vamos a venir a quitar dentro de ocho días si ellos nos los permiten para entregarla a su nueva mayordomía. En este momento vamos a hacer una pequeña oración pidiéndoles a los patrones para que ellos no los concedan.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 cantemos al amor de los amores cantemos al señor Dios está aquí venir adoradores adoremos a cristo redentor todos gloria Tierras, bendecir al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de la gloria. Se van a dar una vuelta al templete, se regresan y en la segunda vuelta nos vamos a ponerla, por favor. Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán todos Te ofrecemos, Padre Nuestro con el vino y con San Nicolás y los de señor San Nicolás ponen la bandera de señor San Antonio en los tigres. Vamos a pedirle en este momento de oración las gracias porque gracias a Dios ya se puso la bandera. Dentro de ocho días la quitamos para entregarlas a las nuevas mayordomías. Vamos a pedirle por cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a darle las gracias porque volvimos a ver